Y hola que tal, renita del canal Aquí Kepler en un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Murte Mystery con Rabito Hola Rabito, ¿cómo estás compañero? Hola Kepler, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Estoy tú parido, compañero? Aquí. Estoy parado, mírame, que no me ves Llego. ¿Estás parado. ¿Cómo estás parado en hojas? Oh, eres muy liviano Yo también soy liviano, mira Soy hacker, mira ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se lo traga a mi boca pues. Ir <risa> Bueno, Rabito, eh, Dime. Eh, eh, eh. ve, ve, ve, te digo una cosa. ¿Eres, eres bueno matando gente. Eres bueno corriendo de los asesinos. ¿Qué, qué dices? ¿Cómo que matando gente? ¿Y cómo sí. que corriendo de los asesinos? Es que estamos en Murder mm. Mystery, compañero, y tenemos que hacer eso. En Murder Mystery eh, te sale rando. Si tú, a veces, puedes ser un detective y tienes que matar al malo. Tienes que ofender wow, wow. a los buenos, que son los inocentes. Si te toca eh, el asesino, pues tienes que matar y no dejar que, que, que, que el detective te pegue un flechazo. Y eso. Ah, pues qué play, con lo de matar ya tengo experiencia. Uy no, tengo ella miedo. Mi tengo miedo, tengo miedo. Vamos Rabito, vamos a una partida, ya ¿vale? ya mató mi corazón. Vamos, ¿Vamos? Bueno, la, ya vamos. Ok, vamos con la intro y luego la partida. ¡Chao, chao Bueno, tú ya, ya, ya, ya estamos aquí adentro. ¿Cómo ves este edificio grandísimo? ¿Sabes qué es este? este... Oh, pues. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué es qué, qué, este es edificio? Este edificio es el de, el de... Iba a decir badaún, pero, pero aquí muestra que... <risa> que, que <risa> ¿Quién es eso? ¡Es eh, del creo, Vaticano! Creo que es de la NASA, mira, hay un planeta ahí, ¿sabes? No, ¿Qué, Pim? No es una pal una, un planeta, es una... Oye, oh, sí. So, so, la, sabor limón. Y sabor de chicle, pues oh, el azul. Qué delicia, yo quiero. Rabito, rabito, rabito. Eh, eh ¿qué te he tocado? ¿Te ¿Asesino, detective? Eh, eh, inocente. Te lo tengo que decir. Sí. No tengo miedo. Ah, pues me... Eres me eres, asesino. eres el asesino. Eres el asesino, ¿verdad? Yo para nada soy asesino. No, no, no. Yo soy muy inocente, ¿sabes? Inocente Ok, bueno, voy a confiar en ti porque oh, eres mi... ya pasaron por aquí ¡Lo mataste! ¡Estás cerca de él! ¿Qué? No, please. ¡Yo no he matado! ¡Yo no he matado a nadie! ¡Yo soy muy inocente! Ok, si no que eres inocente, que... pero yo mismo tengo... ¡No, avisos, no, no, no, no, no, no! ¡Echando con lo que quede, soy yo! Bueno, nadie sabe que soy... Yo soy una rana, yo me camuflo ¡Adiós, chica! Vale, <ríe> vamos por aquí, he matado... He matado a alguien muy importante ¿Dónde estás, Rabito? Ven para acá, que te, <risa> que, que, que, que, que te quiero dar un abrazo. Yo no te quiero matar. Quiero darte un abrazo. ¿Y si no quieres darme un abrazo, Kepler? Yo, yo quiero abrazarte. Es que eres muy esponjoso. Los conejos son esponjositos. Espérame, espérame, espérame, que yo quiero ir para arriba. Arriba de pronto hay gente inocente que yo, yo quiero matar. Bueno, bueno. Oh, ok. Tengo el distinto. un asesino. Pero tengo el... Es que, es que cuando tengo una espada me vuelvo un asesino. Cuando no la tengo me vuelvo normalito. ¿Ranicidio? <risa> ¿Cómo que ranicidio? Es con el chiste. ¿Cómo que ranicidio? ¿Qué dices? Aquí va a haber un ranicidio porque te voy a matar que... Me vas a matar tú a mí. Ajá. ¿Cómo me vas a matar tú, amigo? ¿Tú me ¡No! Te ¡Me te mataron! Te ¡Me mató a Ilu! ¡Por granicidio! Vale, Rabito, y comenzamos con la última partida. Y soy inocente, ¿sabes? No, qué, tra... qué tristeza. ¿En serio eres inocente, ¿Qué, play? Yo también soy inocente. Oh, eres... ¿En serio? Play. Hola, hola, hola, hola. Somos inocentes. Soy más inocente Nosotros... que.. Ah, no. Sí. Yo, yo sudo agua bendita, ¿sabes? Yo soy re inocente Soy re niño ¿Tú sudas agua bendita? Sí Entonces tu sudor es una bendición Claro, mi sudor Es una bendición Y es, es muy, muy guapo Mi sudor Vale <risa> Rabito, okay. no te veo, ¿dónde estás? Como todos los conejos ocultos ¿Por qué no quiero morir? Porque dicen. Me sí, no, era... no, ah, me pensé que era. Ah, no, ya lo vi. Es un Steve. Un, un Steve, no, un Alex. Un Alex. Es un Alex. Alex. Es Alexis. No. No, no. no. Corre, corre, baja. Es un, un, Alex, da, es da, un da. Alex. Es un Alex. Es un Alex. Ah, mira, una vaca. Es un Alex. Es un Alex. Listo, ahí ya dije. Pero Aquí es hay que... un Steve. No me fío del Steve. Vale, el Steve es compañero de ellos. Así que no te fíes mucho. Ah mira Ketri, lánzate aquí, verás que vuelas Eh, sí, lánzate tú Primero A ver, bueno, los nietos. A una, a la dos a la tú, a la... Ah, pues mira, sí, mataron no. a Lales Vale Ya, Rabito, ¿me vas a dejar hablar? ¿Sí? Porfa sí, bueno, sí, ¿Ya ya me dejas de despedir? Sí, sí, sí ya, ya a... Bueno Raritas, espero que les haya gustado mucho el video de hoy A mí me <susurra> encantó ¿Qué? Ah Vale eh, eh, en la.. <risa> despide, despide. ¡Ya! Déjame despedir. Ok, Renita, espero que le haya gustado mucho el video de hoy. A mí me encantó. Eh, eh, espero. Espero que se suscriban al canal del rabito. Que me traicionó. Oye, sí. Bueno. ¿Cómo que te traicioné? No, mentira. Sí. Bueno, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirse si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Let me, go, go. Let me go, go, let me go, let me go, go, let me go Let go, let me go